Yes. Yes. ¡Yes! ¡Yes! ¡Yes, yo! ¡Que yeah, vamos a todos, tornámonos arriba, arriba! Hey, hey. ¡Yes, yo! ¡Yes, yo! ¡Yes, yo! ¡Yes, yo! Hey. ¡Ok! okay ¡Se lo damos, eh! ¡Tres, dos, oh, uh -oh. uno! Lo pongo feo, siempre lo estrello, güey yo. Saben que no existe un fan de ese yo solo soy fan de moverles el cuello. Yeah. perro. Este es otro quihuahuayo Yo soy como un bulterri Aferrándome a tu cuello Pero bueno, tú yes. sabes que lo mato? Tú solo ven a checar como yo tengo el dato Al tomar el micro yo lo saco Para mandarte en serio que yo soy sensato yeah. Soy el rey de este formato Y tengo tan alto Que hasta en el cuarto me dieron 444 si es real, esa mierda es real, ahí me fui a quedar Este no se dio y está cerca de su ciudad Casir eres pequeño y donde quedó la humildad Ya sí, sí, sí, sí. de ellos saben que si quiero en esta mierda sí. vengo y lo mato sí. Al tomar este tipo de mc te mato sobre el formato yeah. Hoy me sentiré como DiCaprio, ah. agarro al enano para jugar al blanco. Sigue, sigue oh, sí. SRC sobre la party, ah. matando al más fácil, almas ágil a mí no me van a llegar como mástil Mastil. Yeah. Este es el enano arriba de la party, podrá ser un Lannister, lo hemos y dicen Drop Paris. Ah. Una más, una más, pues una más. No se escucha del todo bien, bien, bien. Ellos saben que si quiero yo te pongo el tren Nadie puede improvisar contra RC Llevo 12 años y eso no está bien Empezaste por Dios como yo Yo soy tu sensei No me gana, no me gana Estás saltando la grada La base no suena rara, rara. Wow, La base te está diciendo una cosa clara pana. Me recuerda a la primera jornada Ven, sí. te Y aquí la leyenda urbana rara, rara. Rapea la mitad que yo. Había de cuatro, sabes por qué soy un ordenador. ¿Por qué? Pone 404 Y ese cero es un error. <risa> ¡Como ¡Ah! maldito que coño me dices de Parcela? ¡Gela! Con dos rimas le tirado va la mierda su carrera. Yeah. Escribes como un chino, pero es al revés, colega. Una letra mía vale más que tu palabra entera. ¡Sí, sigue sí, sí. ah. Dale cabrón, como pillo el balón, soy Dion Williamson. Yeah. Hey. soy el campeón y lo sabes mamón porque yo soy mejor. mejor. En Jacas eres el gordo cabrón. Se sí. obligo a correr y luego a beberte tus 10 litros de sudor. Sí, sí, sí, ya, yeah. entonces no me ganarán la vida. Yeah. por mucho que lo diga, que lo tira. Sí. El chino vive de las mentiras. Ro. Jack, haz, la palabra está partida. Sí. Te partiría el culo hasta Jack, adrenalina. Última, última, oh. antes, última, última, última. Tengo que seguir pardela. Antes Almenac lo has dejado fuera. No va de frontera, yeah. no va de banderas. Yeah. No es que sea español, puta, es que es mi colega. Yeah.